Mi amor, extraño mucho No sé cómo decirte que tú eres la razón de mi existir Y échale roja, que venga el sabor Magníficos de la cumbia Allá en New York ¡Por Y aunque no estés a mi lado, yo siempre te voy a amar Porque mi amor es verdadero, pero para ti es solo un juego de amor